Vamos a, bueno, el ritmo de la música ya más o menos le da una pauta de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de fútbol y del Bolívar, las academias de fútbol, pero de fútbol femenino. Así que ponga atención usted en su hogar. Estamos junto a Carolina Ramírez, quien es jugadora profesional y además entrenadora de fútbol base femenino. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Y también Luis Poggio, entrenador del grupo profesional Luis, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hablemos acerca de eh, esta oferta que hay para la población femenina en la ciudad de La Paz. Sí, eh, bueno, el, el Club Bolívar, eh, bueno, en todas sus, sus ramas, digamos, de, de categorías, está implementando este año el, el tema de la escuela femenina. Aunque, por ejemplo, nosotros como grupo profesional femenino de fútbol ya estamos trabajando desde hace un año y medio aproximadamente, ya se tiene un equipo consolidado de chicas digamos, que juegan en el torneo local y estamos pensando también jugar en el torneo departamental. Pero eh, la idea es que digamos, las niñas y jóvenes ya empiecen a, a, a entrenar en esto que es eh, el fútbol femenino. Porque bueno, eh, tenemos entendido de que hay muchas niñas que tienen estas ganas de entrenar y de jugar Pero participan de escuelas de fútbol donde es mixto, o sea, también participan los chicos, chicos y chicas Entonces eh, la, idea es, eh, la idea es esa, ¿no? Darles un espacio a las chicas en donde ellas puedan compartir eh, juegos, eh, fútbol y demás eh, con sus pares, ¿no? del mismo género. Quiero hacerle una pregunta, de repente es una tontería, pero soy neófito en el tema, así que, eh, ¿qué tan diferente es entrenar a una selección de fútbol femenino y masculino? ¿Cuál, ¿Hay alguna diferencia en el entrenamiento? Eh, en, en, en el entrenamiento en sí no, no hay mucha diferencia, ¿no? porque al final, bueno, eh, igual ellas, el grupo tiene que tener un alto rendimiento. Se les exige, se les, se les motiva, igual que a los chicos. Obviamente es un poco diferente, ¿no? en el, sobre todo en el, en el trato. Yo, yo me doy cuenta que es más que nada en eso, ¿no? porque yo he entrenado con equipos de la primera, primera B, primera A. Entonces, eh, bueno, con, con los jóvenes y con las personas adultas menores eh, se puede, digamos, hasta... ...hasta hacer un chiste, bromear y demás, ¿no? Pero eh, con el grupo femenino siempre es un poquito diferente el trato... ...pero a la hora de, de exigir, de pedir eh, que, que rindan mejor y demás... Mmm, ...no veo yo mucha diferencia. Además en resultados, realmente hemos tenido buenos resultados... ...de equipos femeninos en el fútbol... ...creo que mejor que los <risa> equipos masculinos o profesionales... Eh, ...y uno de los ejemplos de este trabajo que viene haciendo... El, estas escuelas de fútbol es justamente Carolina que además de ser entrenadora eh, ya eres jugadora eh, diríamos profesional o por lo menos de la primera línea de la escuela. Sí, exactamente. Eh, bueno, ya son varios años ¿no? que yo voy jugando y yo cuando empecé no había esto de las escuelas de fútbol y si habían eran muy pocas o no había mucha como variedad. Por ejemplo, yo estudiaba en la tarde. Y no podía ir a los entrenamientos que eran en la tarde, ¿no? Entonces, ahora el Club Bolívar más bien ha podido, o sea, está con esta iniciativa, ¿no? De fomentar lo que es el fútbol femenino desde pequeñas. Porque yo, por ejemplo, en mi experiencia he ido a escuelas, pero ya a partir de mis... 17 años más pero o menos. Pero tenías ganas de entrar a una escuela de fútbol antes, digamos. Claro, exactamente. Yo hubiera querido participar desde una edad más temprana, pero no, no he tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces ahora rescato mucho esto de la escuela femenina del Bolívar porque estamos trabajando a partir de niñas de 11 años, ¿no? Y a las más pequeñas también tienen la oportunidad, pero ellos ya, ellas ya participan con niños, ¿no? Desde los 11 años el Bolívar ya está especializado en mujeres, que es algo bueno porque ahí ya aprendes a, a jugar, ¿no? Entre mujeres que si bien es diferente a jugar con hombres, ¿no? Claro, me imagino el ritmo, la fuerza, hasta la cuestión táctica de repente es un poco diferente. Claro, las mujeres son... No son tan impulsivas, digamos, las mujeres eh, piensan un poco más las cosas. Arman más el juego. Claro, tienen diferentes características y igual no son tan torpes, digamos, ¿no? Entonces eso son cosas que es interesante poder aprender a jugar con mujeres, que también es hay que aprenderlo, ¿no? Ahora, Carolina, cuando tú decidiste eh, entrar a entrenar, empezar a entrenar fútbol, ¿Cuáles fueron las principales limitantes? Además de que había pocas escuelas de fútbol, ¿qué otras limitantes tuviste en ese entonces? Eh, bueno, a, para empezar no habían muchos campeonatos, no habían como muchos lugares donde puedas ir a jugar y además que siempre está lo del estudio, ¿no? Eh, como recién está creciendo este movimiento, eh, yo también ya estaba estudiando... Eh, diseño gráfico, yo estudié diseño gráfico primero y paralelamente ya empecé a hacer eh, cursos de entrenadora eh, en fútbol base, entonces siempre está eso de que no puedes eh, dedicarte digamos al fútbol específicamente porque todavía está en crecimiento, ¿no? entonces justamente eh, ahorita queremos que esto crezca más con la escuela para que ya no sea como que algo difícil dedicarse al fútbol si no sea algo totalmente natural que uno puede escoger sin problema. Y quién sabe podríamos estar hablando de una liga profesional de fútbol femenino y que el Bolívar ya está dando estos pasos adelantados, digamos, en comparación a otros clubes. Hablemos acerca de eh, dónde la gente se puede contactar, dónde se pasan las clases, los horarios, números de contacto, por favor. Eh, bueno, nosotros entrenamos en la cancha Zapata, eh, los días lunes, miércoles y viernes, de 3 de la tarde a 5, ¿no? Empezamos a las 3, entonces eh, bueno, es, es bueno siempre estar 10 minutos antes, 15 minutos antes para cambiarse, empezar la hora y terminamos a las 5 menos 5 aproximadamente, porque después de nosotros entran otros grupos. Un lugar estratégico además la cancha Zapata, ¿no? De fácil acceso, tiene teleférico, es el público. Completamente. en cuanto a transporte. Eh, ¿A partir de qué edades pueden las niñas inscribirse a la escuela? Eh, a partir de los 11 años, ¿no? Eh, sin embargo, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos una niña que tiene 10, me parece. Eh, no hay tanto problema, ¿no? O sea, 10, 11 años aproximadamente. Hasta los eh, 19. 19 años. El teléfono de contacto es el 242-2021. Es el teléfono de las oficinas del Estadio Bolívar. 242-2021. Sí, y hay un número de teléfono celular también. Es el 752 27 297. Perfecto. Es, repetimos, es el 752-27297 y la página web que la tiene ahí a pie de pantalla también www.akdemias.com y también están en el Facebook ¿Qué dicen las niñas? Las primeras eh, integrantes de esta escuela de fútbol femenino ¿Y qué dicen los papás? Porque eh, me imagino que como el caso de Carolina eh, muchas tenían ganas de, a, hace mucho que querían empezar a entrenar el fútbol pero tenían esa gran limitante que no existían los espacios eh, sí, las niñas realmente están muy felices y bueno, eh, como, como te dije, no, no hay todavía la cantidad que nosotros hubiéramos de deseado, ¿no? por ejemplo unas 20, 30 chicas. Actualmente tenemos eh, 6, 8, 8 chicas, eh, eh, las cuales vienen, están completamente felices, están, les encanta jugar al fútbol y por ejemplo... ...chocamos con ese tema de que eh, hay niñas de 11 años, 12... ...y hay otras de 15 y 16... ...entonces, como somos poquitos tenemos que juntar el grupo... ...entonces las niñas de 11 años tienen un poquito más de roce... ...y me parece que son más beneficiadas... ¿no? ...porque de alguna manera ya se enfrentan con niñas un poco mayores... ...están entrando al ritmo de una de 14 más sí. o menos... ...y los papás, bueno, los, los, que están, los que han venido y dan su opinión están felices... Eh, y bueno, entre, entre charla, digamos, eh, después de los entrenamientos o antes, hay algunos que dicen que todavía es como que la, la población no se anima a apostar por eh, inscribir a la escuela a sus, a sus hijas. ¿No? En, en, por ejemplo, eh, hay papás que se animan a invertir porque es una inversión al final no invertir en pagar sus mensualidades de sus hijos no porque quieren algún día llegar a ser profesionales ser del, del primer equipo es una cuestión Bolívar. social todavía ¿no? una construcción de el fútbol es de los hombrecitos, Exacto. no de las mujercitas uh -huh. no son cosas que ya quedaron prácticamente deberían quedar en el olvido porque el deporte es integración lo vemos cuando los jóvenes están jugando y compitiendo en los juegos estudiantiles, plurinacionales, por ejemplo, esa integración de los jóvenes que se van conociendo eh, y ese eslogan que realmente es cierto, ¿no? Mente sana, en cuerpo sano. Exacto. Entonces, hay, yo, yo con la profesora hemos estado charlando, hay que tratar de, de romper esos esquemas ¿no? antiguos que existen en la sociedad e invitar a los padres a que se animen a a invertir por sus hijas, ¿no? porque obviamente el fútbol ahora es, es para todos, para las mujeres, para los hombres, incluso la FIFA, a, a Bolívar y a todos los, los clubes profesionales digamos que tienen equipos en la, en la primera, eh, obligan a que tengan eh, equipo femenino, entonces si Bolívar no tuviera su equipo femenino y clasifica a la Libertadores del 2020, entonces eh, por este tema no podría clasificar ir a la Libertadores, ¿me entiende? Qué entonces mal. estamos forzados a tener sí o sí equipo femenino y escuelas femeninas. Y seguro sacarían mejor papel. Mm -hmm. yo digo. <ríe> Muchas gracias, Carolina. Un gusto, Un gusto. gracias. ¿Viste? Muchas gracias. Muchas gracias. Un Nuevamente, gusto, entonces, gracias. la invitación para la Escuela de Fútbol Femenino del Club Bolívar, a los teléfonos 242-2021, el 752-27297 www.academias.com y también acá, con K por favor, Academias Club Bolívar en el Facebook pueden encontrar. Las clases son los lunes, miércoles y viernes desde las 3 de la tarde, así que las inscripciones están abiertas para las niñas desde los 11 años. Una buena inversión.